Bueno, ministro, hay elementos sin dudas importantes en las decisiones que se están que se están comunicando, pero como usted señalaba, es un primer paso dentro es. de ese camino hacia el mercado cambiario que hay que establecer en el país. Este tipo de cambio que se ha establecido de 120 pesos por un dólar es un aquello que usted decía de un tipo de cambio fundamentado, es esa la palabra exacta, eh, cuál sería el tipo de cambio o cómo sería un tipo de cambio eh, de verdadero equilibrio para la economía cubana, que es algo en lo que lo han estado hablando muchos economistas, especulando, diciendo, y qué impacto debe tener esta, esta medida dentro del conjunto de las medidas que nuestro gobierno está poniendo en práctica y pondrá en práctica en las próximas semanas. Muy bien, Randy. Mira, hemos utilizado con toda intención nuestras últimas informaciones, el concepto de tipo de cambio económicamente fundamentado y no de tipo de cambio de equilibrio. Entonces, hasta este momento de lo que hemos hablado, que es de las operaciones de compra, el tipo de cambio económicamente fundamentado es aquel que nos da una, un respaldo, una, una garantía razonable de que hay un incentivo a vender eh, esas divisas al Estado y a que el Estado las pueda comprar. Eso no podemos hacerlo, ya dijimos que no podíamos hacerlo con 1x24, y hemos estado haciendo algunos, algunas estimaciones, algunos cálculos, y consideramos que un tipo de cambio en ese entorno... Eh, unido a lo que ya expliqué de la legalidad, la posibilidad que se está abriendo de que las personas que tienen un dólar en efectivo o dólares en efectivo puedan legalmente cambiarlos por moneda nacional, por pesos cubanos y consumir en pesos cubanos. Yo recuerdo que la, en la estructura que hemos hablado la circulación mercantil minorista del país, más de un 75% es en moneda no, nacional. No se okay, o sea, aquí se paga en moneda nacional el combustible, la aquí se paga la electricidad, aquí se pagan los servicios de comunicaciones, aquí se pagan los paquetes de Texas de moneda nacional. Aquí se, puede, aquí se puede ir a los, a los hoteles en moneda nacional. O sea, hay un nivel de, de demanda de moneda nacional también. Y por lo tanto, todas esas, todas las personas que tienen divisas las pueden canjear ya legalmente a un tipo de cambio que nosotros llamamos económicamente fundamentado y que la garantiza un retorno en moneda nacional que hoy por hoy incluso le da una capacidad de compra por encima de la que recibimos los que tenemos salario. Uh -huh. O sea, esto nos crea a nosotros una distorsión en los precios relativos. Pongo un ejemplo. Una persona que eh, compra hoy un litro de gasolina a 30 pesos, eh, si, lo, si lo mides por el tipo de cambio uno por 24, está comprando el litro de gasolina a 120 en dólares. Estoy hablando. Uh -huh. Si lo mides ahora con 21 dólares, recibió 110 pesos. Bueno, ese es lo que, el ejemplo que pusimos. Claro. Eh, bueno, mira a ver a cuánto le sale el litro de gasolina. O sea, hay un abaratamiento de los precios relativos que se mantienen en moneda nacional cuando tú. Eh, obtienes esa moneda nacional a partir de canjear divisas sí. y eso mismo pasa con la electricidad y eso mismo pasa con otros eh, servicios que nosotros vendemos y con los precios de los productos en pesos o sea aquí no se están eh, incrementando los precios de la canasta familiar normada ni se están incrementando los precios de las tiendas en pesos cubanos ni se está o sea no hay un no hay un crecimiento del nivel de precio de la economía al nivel del nuevo de nuevo tipo de cambio entonces te podrás comprender que estas instituciones nosotros tenemos que apurarnos tenemos que apurarnos en, la, en, en seguir avanzando en un funcionamiento coherente en el mercado cambiario, porque resolvemos pro, problemas, pero bueno, se nos generan, se generan otros, otros. claro. Propios de, eh, de esa trayectoria, ¿no? Entre el punto A y el punto B, claro. que, eh, como decía, tenemos que irla, irla construyendo. O sea, tenemos algunas, en ese sentido, cuestiones que hay que atender con urgencia, ¿no? Que no significa, y que no vamos a incrementarlo. Fíjate, y esto lo alerto, lo alerto incluso a nuestra población. Esta medida que hoy estamos anunciando oficialmente aquí, no genera en absoluto ningún fundamento, ninguna justificación para incrementar precios. O sea, que mañana alguien diga, tuve que subir los precios porque ahora dijeron la, eso, que van a, en la mesa redonda, que van a, a, a comprar el dólar a 120, a 110, el, bueno, el tipo de cambio de la encaja como ya explicó, y tengo que subir los precios. No, no, esto no tiene ningún impacto. Nosotros estamos hablando de comprar divisas y dar peso cubano a cambio. Y en ese contexto, mientras más alto el tipo de cambio, más estimula, la compra por el Estado. Claro. Entonces consideramos que ese tipo de cambio, eh, al margen de las distorsiones que ya expliqué, genera en el sistema de precios relativos que tenemos que avanzar en eso. Pero todo tiene costo. El mayor costo es hoy, hoy, hoy, hoy es no tener las divisas. No tener las divisas. Claro. Entonces nosotros tenemos que tomar ese, poner las balanzas también en ese sentido. Y en la misma medida que podamos tener la capacidad de captar esas divisas, invertirlas en la economía, incrementar las ofertas en pesos, podremos ir tomando decisiones también en el ordenamiento de los mercados. Y repito, lo esencial aquí es las ofertas en moneda nacional, que es la que da el incentivo a que tú canje la divisa, tienes pesos porque consumas en pesos. Vas a un hotel, vas a, compras un paquete de Texas, compras el combustible, pagas la electricidad, pagas tu canasta familiar normal y, y, y consumes, tienes otros consumos. Tenemos que ampliar las ofertas en moneda nacional. Ya lo decía, eh, hay que ver esto en la integralidad de las medidas. Por ejemplo, exceso de circulante en pesos cubanos. El exceso de circulante en moneda nacional es eh, una cuestión que afecta la estabilidad del mercado cambiario. No la puedes ver alejada. Entonces, si tenemos un déficit fiscal como el que, el que tenemos Alta, que tener hoy, no fíjate, porque yo incluso lo, lo hemos dicho, no nos arrepentimos de lo que hemos hecho en los dos años de COVID, pero nosotros sabemos que hemos tenido la necesidad para proteger a nuestros trabajadores de inyectar dinero en circulación sin reparto productivo. Y eso es inflacionario. O sea, nosotros no podemos aspirar a que trabajadores que estaban eh, interruptos, que estaban, nosotros le pagamos 60% de salario, en algunos casos 100% de salario, mantuvimos fuerza laboral, bajo nivel de actividad con prestaciones, y que eso no tenga un impacto en la inflación, porque eh, hay leyes, entonces tu inyecta dinero en circulación sin respaldo productivo, no creces en nivel de oferta, y por supuesto el ajuste lo hace después. El la demanda preso. de las empresas. Entonces, eh, pero bueno, siempre decimos, todo tiene costo, eh, ¿Cuál es el costo entonces? ¿Cuál es el costo de no haber tomado la decisión y decir no, restringe el presupuesto del Estado y desempleo y no hay dos meses de salario y se acabó? O sea que eh, no nos arrepentimos, pero hay cuestiones que ya con la recuperación gradual que tiene la economía tenemos que ir poniendo en su lugar y hay que controlar el déficit fiscal. La emisión monetaria a partir de financiamiento del déficit presupuestario, o sea emitir, poner dinero en circulación para financiar el déficit del presupuesto que no tiene respaldo productivo va en contra del mercado cambiario. Van contra la estabilidad de tipo de cambio, porque todos esos pesos presionan después sobre la oferta de divisas. Y por lo tanto, si el, el, lo que corrige esa, esa correlación entre los pesos y la divisa es el tipo de cambio, el tipo de cambio sube. Tú puedes decir, bueno, subió el tipo de cambio, claro, porque estás inyectando pesos en circulación contra la misma cantidad de dólares. Entonces, hay, eh, es lo que decía la ministra presidenta, hay otras medidas que tenemos que trabajar en el control fiscal. En la evasión fiscal cada vez que hay eh, una persona natural o jurídica que no aporta, no cumple los aportes por presupuesto del Estado, va en contra el mercado cambiario, es dinero que se queda en circulación en el lugar inadecuado donde no debía estar presionando sobre eso la oferta, entonces eh, esto eh, no es una medida mágica, es una medida imprescindible hemos iniciado creo que hemos dado un paso eh, muy importante para el país y por supuesto es un paso y no tiene no, no podemos parar, es un paso que tenemos que seguir avanzando en esa dirección, incorporando a la venta, etcétera.